¿Quién está en riesgo de enfermarse o morir a causa del coronavirus? Cuanto más de edad o viejos somos, mayor es nuestro riesgo de enfermarnos y morir. Otras enfermedades como la diabetes, la presión arterial alta, el asma, la enfermedad renal o hepática también aumentan nuestro riesgo de una enfermedad grave con este tipo de virus. La mayoría de las mujeres embarazadas no se enferman más que otras mujeres de su misma edad. La mayoría de los niños no se enferman de este virus, incluyendo también los recién nacidos, pero han habido jóvenes sin ninguna otra condición médica que también han muerto por causa del coronavirus, incluyendo niños saludables. Otras personas se han recuperado pero permanecieron por un tiempo con problemas al respirar porque sus pulmones se estaban cicatrizando. Esto puede suceder a cualquier edad. Por eso es muy importante que nos protejamos, ya que al protegernos a nosotros mismos es la mejor forma de proteger a los demás y sobre todo a nuestros seres queridos.